Vale chicos, en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer va a ser muy fácil Básicamente lo que vamos a hacer va a ser ver la peor broma que me han hecho en mi vida Jopa, ¿qué opinas? Sinceramente quiero ver esa broma, no sé cuál es Jaime me ha dicho que es muy tocha así que la quiero ver Vamos a ello <risa> Jopa se pone muy serio chicos, pero vamos a ello Nada chicos, pero básicamente he traído aquí Jopa porque sé que le va a dar mucha risa Y aparte vamos a ver algunos momentos guapos guapos de la épica aparte de esta broma Así que Jopa te voy a enseñar la broma, vas a flipar O sea, Pures. se pasaron conmigo Pero bueno, no estaba planeada Al menos eso me llevo, no estaba planeada Está guapa sí. Bueno chicos, si queréis encontrar esta broma Muy fácil, solo tenéis que Coger y hacer así Buscar Plex y luego buscar Vendo La Epic House, vale, vendo la Epic House Y aquí está, puse la Epic House en mente Y ocurrió esto, vamos a reaccionar al vídeo Con la cara ¿Sabes que prácticamente este fue el, fue el día que conocí a Plex? Y te hizo una broma tocha Quiero ver. ¿Vale? Este fue un día, pero es que este, esto fue un día pero luego fue otro Mira Adri Dios. Salva estaba ahí también. Vale, antes de que salten las alarmas ya estaba roto, había un plato roto ahí. <risa> Sinceramente este Plex está un poco más loco que el de ahora. Pero porque era más niña yo creo. Yo creo que, bueno, que el de ahora, que el la hace unos días. Porque Plex, si está viendo este vídeo otra vez, por favor, mándame un mensaje. Dime cómo estás. si saber vivo? de ti. Hola. <ríe> es que literalmente Plex está loco. Pero bueno, aquí Plex estaba muy loco. Ya estaba bien. Sin... Esa era mi mochila. Nunca la volví a ver. Nunca. ¿Y sea, esa mesa? ¿Me explica cómo se sostiene? Era de Nebu y le pegó una pata y le rompe la pata. Le y, ¿Y se quedó ¿Qué? flotando? ¿Y era Plex? ¿Qué aguanta? O sea, ¿agua sí. ¿Y, a... ¿Y no aguanta? Plex obviamente siempre tiene que joder las cosas. O sea, si ve una mesa a punto de romperse, la tiene que pegar una pata y que se rompa. De locos. ¿Eh? ¿Ah, no? sí. ¿Pero ya razón, ¿no? Os voy a comentar la situación. Anoche estaba yo a punto de dormirme y nos llega un WhatsApp de este hombre de aquí que dice Chavales, me he desmayado. Quiero que cuentes lo que te pasó para que la gente opine si estás loco. Vale, necesito que me vayáis a la habitación de ruby. ¿Te has apoderado de la habitación de ruby? Sí, sí. voy a decir que sí, vale. Esta sí. joda lo he tranquilamente. No puedo escucharnos por la noche porque aquí no hay nada que hacer. Está aquí durmiendo. Vale. Así lo chido. Y de repente viene por aquí ruby y me dice dónde oh, está ruby. Y bueno... Se fue. Ojo, me despierto y me va a jugar al Lord. ¿Qué pasa? El cabrón coge, tira el internet, bro. Me tira el internet, mano. Me tira el internet. Me tira el internet. <risa> me del Lord, tío. Pero una locura, tío. Pero te desmayaste. No, que literalmente me dormí. Así, pom, te tiraron la conexión y te desmayaste. <risa> en plan, me caí y me dormí de una. En plan, pam. Y luego también es Cinco veces seguida, bro. Yo estaba como durmiendo, pero viendo. Y coge y hace grufi Atravesaron la, puerta, bro? atravesaron la puerta, pero, bro? pero yo creo que estaba... No, no, no, en serio. <risa> Crufie, te lo juro que esto me acuerdo perfectamente. Está yo jugando al LOL. <risa> para la gente que juega al LOL, sabe que si tú estás en una partida y de repente te tiran el internet, te ponen cola. O sea, tienes que esperar 20 minutos para meterte a la partida. Yeah. Cluffy me tiró el internet. Me enfadé un montón, no quise pegarle, entonces me dormí. Y me dormí, me desmayé, entre comillas. O sea, me quedé seco en un segundo. Sí. Y de repente veo a Crufi atravesar la puerta de la habitación de Ruby como cinco veces seguido diciéndome, Jaime, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te dice? Atravesándole. Como que atravesándole? Atravesando la puerta. <risa> como si ahora entra Crufi por la puerta la... Y te lo juro que yo dije, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? No, pero eso. La historia de la fue esa. Los malitos de la cabeza. <risa> me falta horas de sueño Me faltan horas de sueño, dice. ¿Qué? ¿Qué quién es ese? Y chavales, os voy a comentar un problema que tenemos in the house. Básicamente, este cuartillo que hay en la piscina. Bueno, esto es que básicamente ¿Qué? se rompió, y lo arregló mi colega Corbacho. Que vale. Ola, ¿qué es eso? Que ¿No te acuerdas? No lo no. encuentro. Aquí. En la sala esa pequeña Sí, sí, la sala tal, es que sí va a interesante. Eh, ¿Ves algo de interesante hacer esto? Oh. ¿Tenías el móvil? No. Sí. No. ¿Tenías el móvil? ¿De verdad? ¿Has visto que me tiró, no? Sí ¿Quién? Ruby. ¿Sabéis quién me dijo cuando caía el agua? Yo llevo una sudadera del puesta ¿Sabes qué me dijo? Que se la limpiase. Mi sudadera. <risa> su sudadera, el móvil a la mierda, Jaime a la mierda. Literalmente ese día fuimos a Madrid Centro y quería hacer historias porque en plan, era la primera vez que iba. Bueno, la segunda, pero era la primera vez que iba a Centro con estos y no me iba a la cámara. Se me había roto. Y no le pedí nada a Ruby porque soy buena gente. ¡Hala! Pero obviamente dormí en su habitación durante cuatro meses. <risa> <risa> Eso fue lo tocho muriendo, era hielo puro, bro Se Dice se ha tirado se ha tirado digo, No me han tirado No se ha tirado Me han tirado Y, y Corba se llenó un cubo ¿De qué? Con agua y hielos y se lo tiró encima y estaba igual que yo. Es la típica de me he sentido súper mal, pero aquí me... a mí que me da que, me... que te sientas mal. No me tires, ya la he cabrón. ¡No me tires, perro! Espera tu móvil. Hombre, si quieren no me dejas ropa. La... Un... El único pantalón que me llevé. O sea, que me quedaba ya, porque todos se me rompían o me lo robaban. ¿Cómo de, raro, ¿Cómo de raro sería levantarme, mirar a mi ducha y encontrarme al increíble pool? Y a su amigo bueno, entonces, chicos, eh, no estoy fuerte O sea, estoy muy fuerte Mirad esto, chavales, sé que es una locura opa, opa, para, para, para. Que vean esto, mira, mira, se me sale hasta la vena ¡Dios, qué tocho! Es que no puedo más con este brazo ¡Aaah! Yo hago así Y una niña mira por mí Y le hago le, le das un beso en el brazo <ríe> No me lo veo a mí Y bueno, después de lo que acaba de pasar Que creo que por cierto El martillo no ha quedado allá Sus chanclas ahí. Qué Bueno, cuando Os sintáis tristes pensar En En vez de decir pensar en Jaime Porque <ríe> me entra la piscina dice Este oso de peluche Descuartizado de sin Por la cara chicos, pues bueno Esta es la prueba más tocha que me han hecho En mi vida yo creo... esto El, el, móvil. el móvil. móvil roto. Lo tengo ahí. Mira, lo tengo aquí. Ah, no es verdad ah, que está ahí en la estantería. Vale, es verdad. Pero, eso yo ¡Oh. no lo sabía. Yo veía siempre ese móvil, pero no sabía que era de esta broma. Ahora sé todo. Mira, el móvil. De fondo de Travis Scott, con la NASA. Ahora sé todo. Sí, yo que no sabía que era ese móvil. Puto ruby, eh Vamos a romper ah, el chicos, móvil. Rubi en, en verdad. Es el típico gilipollas. <risa> Subnormal. No, rubida de bromas y ya. Chicos, vamos ahora a reaccionar al vídeo de ataque que más gracia me da de toda la historia. O sea, porque este vídeo es una gracia, pero es que me barda la polla, sinceramente. Yo os declaro marido <risa> y. Ayer habíamos cumplido. Obviamente era el cura de la ceremonia. Eh, hice que se casaran, pero. Ahí es cuando conocí yo a Piki, creo. Hoy tienes cita, bro. Hoy tienes cita. Es hora de que vayamos de gala. Vamos a ello. Amigos. Ese día conocí a Piki y yo. Chicos. ¿Qué? Pero <risa> estoy bueno con las falas. Pero intenten romperlo, bro, que es mi límite. Es mi traje. Uh, mira la cara. Tenía cara de novita, bro, te lo juro. Según tu puta <risa> madre, que ha roto el traje, cabronazo. Y así, amigos, ha quedado el resultado de Piking prácticamente para el día de su boda. Chicos, mirad de repente. Bum. Y sí, las bambas. <risa> Mirad a Piki, bro, Piki, de pequeño era tu mono De pequeño que hace seis meses de este yo creo. <risa> <risa> Bueno, te lo juro, que el pavo va a decir Este pavo es el que quiero yo en mi vida Quiero que te vayas al espejo Quiero que te vayas al espejo ¿no? ¡BRO! ¡Esto es machísimo, bro! Me voy a avisar a todos que reacciones. <risa> <Bro, risa> Escuchame, <risa> aquí está lo que sí, bro. Bueno, la tapatilla no que mucho. Es lo que le he dicho yo. ¡Qué sí, bien! <risa> ¡La boda, eh! Es... <risa> la, <risa> bueno, ¡La boda! Bueno vale, amigos, ha llegado el momento ya de esta boda, está por aquí ya el cura... Con la boca llena de arreglos. Yo le te lo voy a decir. Que, amigos, ha llegado el momento de esta gran boda y que entre después. Pareces hermano pequeño. Aplaudo. Vicky, necesito que digas unas palabras de por qué te quieres Pero Vicky, no, Adrián. Mujer. <risa> Chavales, insertar memes en el chat. O sea, básicamente, en los comentarios que como que hay memes de esta cara. Cuando te ponen un 4,9. <risa> Tremendas orejas. Ah, Piki, Piki, tío. Pero está muy, muy, muy, muy, muy bueno, el caso este ha sido tu regalo para la Disfruta y ahora a irte a casa. Venga, bro. <risa> <risa> Qué locura, bro. Like? Madre mía. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado. Hoy quería subir un vídeo un poco diferente. Ya sabéis que últimamente me estoy pasando un poco las reacciones. Estamos dejando un poco los vlogs. Pero si mola los vlogs, decidme en los comentarios. Y por cierto, tengo algo que deciros, que solo sabe Jopa. Y si este vídeo llega. Literalmente, a 3.000 likes en 24 horas, hacemos la segunda parte. Termina el vídeo.